Totalmente nuevo, así es el nuevo Hyundai i20 con una estética moderna pensada para el mercado europeo. Una nueva plataforma más grande que le da un espacio interior que lo hace el líder en su segmento ...y grandes mejoras tecnológicas y de confort. Este utilitario se coloca como modelo a tener en cuenta dentro del segmento B. En CESVIMAP hemos probado la versión gasolina 1.2 MPI 85 caballos. Las nuevas cajas de cambio manuales logran un cambio más suave, táctil y silencioso... ...por las mejoras en sus anillos de sincronización y el mecanismo antivibración... ...que aumenta el confort al cambiar y reducir. El diseño del Hyundai 20 está influido por la filosofía de la casa Escultura Fluida 2.0, con líneas limpias y elegantes y proporciones equilibradas. 4.035 mm de largo, 1.734 de ancho y 1.474 mm de altura, con distancia entre ejes de 2.570 mm y capacidad del maletero de 326 litros, es decir, uno de los más amplios en el segmento de utilitarios compactos del segmento B. Tanto el conductor como sus ocupantes disfrutarán de un acabado con calidad y comodidad, como su consola central, sencilla e intuitiva, que facilita al conductor su utilización. En seguridad, el nuevo i20 puede montar algunos de los sistemas de ayuda a la conducción más novedosos del mercado, como el sistema de aviso de cambio de carril. Toda la gama incorpora de serie la gestión de estabilidad del vehículo y control electrónico de estabilidad, además de señal de parada de emergencia. También el control de asistencia al arranque en pendiente, el control de presión de los neumáticos y seis airbags. Con una línea que no deja indiferente al paso, unas cualidades dinámicas inmejorables y un equipamiento a la última, este compacto coreano da un paso adelante en la conquista del mercado europeo.